en el universo cinematográfico de Marvel. Thanos mató a visión para conseguir la gema y desaparecer medio universo. Los Avengers hicieron que revivan todo menos visión, así que Wanda se quedó sola y triste vagando por el mundo. Si tenés más dudas sobre el universo de Marvel, hice todo un resumen así que te lo dejo de arriba. ¿Qué va a hacer ahora Wanda con esta tristeza? Lo veremos a continuación. Por eso hoy, entre los resumos y más, Vision. Cuidadito, esto tiene spoiler. La triste vida de Wanda. Esta es la triste historia de Wanda, una pibita común y corriente que vivía en Socovia con su hermano Pietro, su mamá y su papá. Su papá era el rey de la piratería y siempre conseguía Cisco. Vámonos, chicos, no te juntes con esta chusma, sí, mami. Chusma, chusma. Un día estaba con toda su familia viendo la tele re contenta cuando, pumba, le cayó una bomba marca Stark ahí en la casa y mató a los viejos. Después la llevaron a un centro de investigaciones donde demostró tener poderes inimaginables y además siguió viendo sitcom. Espárragos, espárragos resaltan tu belleza. ¿Qué le pasó a la tía Teresa? La cambié. Y después le mataron al hermano y ahí conoció a Visión, que la ayudó y se enamoraron y siguieron viendo sitcom. ¡Maludo! Cuando le mataron al novio, los compañeros de laburo no le dieron más bola. Encima tuvo que ver cómo unos científicos se experimentaron con el cuerpo de Visión. Y encima le quedó como recuerdo el terrenito que compró Visión para que envejezcan juntos. Todo mal con la pobre Wanda. La historia durísima. Es así como ella hace lo que cualquiera haría en su lugar. Crear una realidad ficticia secuestrando a todo un pueblo, fabricar una copia de su novio y ambientar todo como si fuesen sitcom de Estados Unidos para vivir feliz con Visión. Entonces Wanda y Visión empiezan sus aventuras en Westview. La maravillosa vida de Wanda y Visión. Wanda. Welcome home. Ellos viven muy tranquilos en este mundo tratando que nadie se entere que tienen poderes. Y Wanda trata de que Visión no se entere que todo eso es una fachada. Mi husband y su indestructible. Head. Pero obviamente no están solos, los acompañan un montón de personajitos y ellos son... Agnes como la vecina de al lado, Geraldine como la otra vecina, Phil como el vecino de bigote y el cartero como el cartero. La cosa empieza en la década del 50 con referencias a Yo Amo Lucy y al show de Dick Van Dyne. Acá hacen una escena típica de sitcom, la de... Uy, no sabía que el jefe de mi marido venía a cenar. Por suerte para Wanda, Agnes está ahí para ayudarla. Oh, Agnes, tu lifesaver. Mm. ¡Qué sospechoso! Justo está ahí para salvarla. Bueno, cuestión que la escena marcha todo relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal cuando la sitcom se enrarece. Igual, no pasa nada, porque todo se soluciona y Wanda y Visión siguen felices. Felices y haciendo referencias a Sitcom de los 60, como Hechizado, mi bella genio. En esta oportunidad, Wanda y Visión tienen que hacer un espectáculo de magia, pero le falta el conejo. Por suerte para Wanda, Agnes está ahí para ayudar. Agnes! ¡Qué sospechoso! Justo está ahí para salvarla. La cosa se complica cuando Wanda empieza a recibir misteriosos mensajes por la radio. Wanda. Y se complica más cuando encuentra un helicóptero rojo. Y se complica aún más cuando sale un tipo de las alcantarillas. No. Pero se complica menos cuando todo se torna a color. Señoras y señores, he aquí la televisión en color. Así Wanda y Visión siguen felices, felices y haciendo referencia a sitcom de los 70 como la tribu Brady y un poco Morky Mindy. Acá hay buena noticia, Wanda está embarazada, felicitaciones, pero el embarazo va más rápido que patada de monja y en un pim pam pum nacen los mellizos. A todo esto Visión ve como el vecino está cortando la pared y ahí se empieza a dar cuenta que ese mundo puede que sea todo mentira. A mí también me pareció mentira. Por suerte para Wanda, Agnes está ahí para ayudarla. Mmm, qué sospechoso. Justo está ahí para salvarla. Pero la alegría dura poco porque Wanda se acuerda de su mellizo muerto y Geraldine le hace acordar de la realidad. He was killed by Ultron. Uy, loco. Qué buen palo. ¿Dónde está Geraldine. Oh, she left, honey. She had to rush home. Hola. Ah, sí, Wanda tiene visiones con visión muerto. Pero igual no importa, Wanda y Vision siguen felices, felices haciendo referencias a sitcom de los 80, como Family Ties, Rosano, Full House. Nuestra pareja favorita está muy complicada con los pitos porque no los pueden controlar. Por suerte para Wanda, Agnes está ahí para ayudarla. ¡Agnes! ¡Oh ¡Qué sospechoso! Justo está ahí para salvarla. Pero no es la única vez, porque cuando los pitos crecen y adoptan un perro, Agnes está ahí para ayudarla. Y Vision medio que se da cuenta que esto es muy oportuno. El que y también le resulta raro que Angles haga esto Y también le resulta raro lo que dice el compañero de trabajo Es Rarísimo todo Entonces le plantea esto a Wanda y le dice que basta, que deje de actuar Porque Vision cree que ella no lo puede controlar a él Pero no es así Y como cierto no fueran suficientes Quilombos tocan timbre ¿Y ¿Quién es? She Pietro? Sí, Pietro, el hermano de Wanda, pero interpretado por el actor que hacía ese personaje en la saga de X-Men. Esto más confuso que patada de monja. De todas formas, Wanda y Visión siguen felices. Felices haciendo referencias a con de los 2000 como Malcolm in the Middle, las mejores referencias de toda la serie. Miren a Nena hablando a cámara, miren a Pietro como si fuese Francis. Maravilloso. Si quieren ver más de Malcolm, le dejo ahí arriba el resumen que hice, así que, pero bueno, sigo con Wanda. Visión ya no es el mismo que antes. Se da cuenta que algo raro está pasando. Entonces, mientras el resto de la familia festeja Halloween, ese va a dar vuelta por ahí y por el pueblo y descubre que la gente está como tildada, como en automático. Por otro lado, Wanda tiene sus propios problemas. ¡Hola! Ah, sí, tiene visiones de Pietro muerto, pero además él le empieza a preguntar un montón de cosas y eso a Wanda le da mala espina. Igual no hay tiempo para darse malas espinas, Wanda, porque el pequeñín está teniendo visiones sobre su padre. porque visión quiere escaparse y casi, casi, casi que lo logra. Pero... Wanda hace aún más grande el domo ese de la realidad cambiada y no solo lo envuelve a Vision, sino que también envuelve a varios agentes, incluso la mismísima Darcy. ¡Ah, pará! No te dije quiénes son esos agentes, no te dije quién es Darcy, tampoco te dije qué pasó con los bueno, todo eso te lo digo ahora porque se viene la explicación. Geraldine no se llama Geraldine, se llama Mónica Rainbow, que es hija de María Rainbow, que a su vez es la amiga de la Capitana Marvel. Si quieren entender más esto, vean el resumen de la Capitana Marvel que se lo dejo ahí arriba. Parece que Mónica desapareció con el chasquido de Thanos y cuando volvió a aparecer se enteró que la madre se murió. Vuelve a su trabajo y ahí se entera de todo el quilombo de Wanda y su pueblo secuestrado. Se pone a trabajar con Jimmy, que es el policía de Ant-Man, y con Darcy, que es la científica de Thor. Ahí se dan cuenta que el pueblo no solo está secuestrado, sino que está encapsulado por esa membrana difícil de traspasar. Lo primero que hace Mónica es mandar un dron que adentro pierde señal y ese es el helicóptero que encuentra a Wanda. Después se quieren comunicar con ella por radio que es la llamada que recibió Wanda. Y después mandan un tipo por las encantarillas, que es el tipo que vio Wanda. Entonces Mónica se mete en ese mundo y empieza a participar de esa misteriosa realidad sin ser consciente de lo que está pasando, hasta que es consciente y Wanda le pega un bolón en el orto. Entonces los agentes siguen investigando cómo detener a Wanda y tienen un arma secreta, el cuerpo de visión. A la pelota. Igual Wanda y Visión no saben nada de esto y siguen siendo felices. Bah, no tan felices como antes porque ahora empieza la no tan maravillosa vida de Wanda y Vision. Pero igual siguen haciendo referencia a la con ahora son de las del 2010 como Mother Family o The Office. La cosa está complicada porque la realidad está fallando. Y algunos objetos vuelven a ser como eran en el pasado. Y encima Mónica vuelve a entrar al en mundito. Y encima tiene poderes. ¡La puta madre! Me parece que cuando Wanda le metió el oro en el orto le pasó a parte de sus poderes. Cuestión que Mónica aparece en la casa de Wanda y le dice, escúchame una cosa Wanda no puedes hacer esto, estás más loca que patada de monja. ¡Cierra el culo! le dice Wanda y pum le tira un poder. Pero esta vez Mónica se lo banca. Por suerte para Wanda, Agnes está ahí para ayudarla. Mmm, qué sospechoso, ¿no? Agnes aleja a Wanda de Mónica y se lleva a los pies para que Wanda descanse, pero al rato Wanda se empieza a preocupar por sus hijos y los va a buscar a la casa de Agnes y acá se da la revelación más revelación de la historia de las revelaciones. Agnes también es una bruja y se llama Ágata y por eso siempre estaba ahí para ayudar a Wanda, aunque sus intenciones no son del todo buenas porque es ella la que controla a Pietro y además fue ella la que mató al perro. La cosa es que Ágata es una bruja que vivía en Salen en el 1600 y un día la acusaron de traición y la quisieron matar a otras brujas, pero ella las recagó y les absorbió su energía y las mató a ellas. Ahora quiere el poder de Wanda y por eso le secuestró a los pibes. Dame a mis pibes, le dice Wanda, vení a buscarlos, se te la bancá, bruja careta. Y Wanda va a buscarlos pero no va sola, porque acá se viene la batalla final a esta batalla también se suma Visión, los Pies y Mónica, pero Agatha tampoco está sola porque aparece el Visión blanco. Y ahora sí, todo listo para la super batalla final de todos los tiempos. Escuché, Piu, piu, piu, piu, piu, piu. El de la pelea Agatha le demuestra a Wanda que toda la gente que tiene secuestrada la está pasando mal. Wanda los quiere liberar, pero si los libera desaparecen sus hijos y visión. Entonces Agatha le dice, si me das tus poderes yo te dejo vivir con tu familia. Y en pedo le dice Wanda, y se transforma en la bruja escarlata y la derrota. ¿Y qué pasó con el Visión Blanco? Bueno, estaban peleando lo más bien cuando Visión Rojo le pregunta a Visión Blanco ¿Por qué me querés matar? Porque estoy programado para matar a Visión, le responde Y es ahí cuando Visión Rojo se da cuenta que no le puede ganar con una batalla física Pero sí con una batalla filosófica Pero no soy el verdadero, solo soy un Visión Condicional Solicito una explicación. ¿Conoces el experimento mental, la nave de Teseo? El barco de Teseo es un artefacto. Las doblas de madera se deterioran. Sigue siendo la nave de Teseo. ¿Qué es esa. La nave de Teseo. Ninguna es la auténtica No la auténtica nave. Yo soy Visión. Así derrotan a visión. La gente es liberada del hechizo de Wanda, pero pero pero Wanda tiene que aceptar sanamente que Visión está muerto y que sus hijos son algo raro que nacieron por la brujería. Entonces se despide de ellos y se despide de Visión a quien ve morir por tercera vez. Recuérdame. Hoy me tengo que mi y así termina la temporada. Dato que son de vital importancia para el desarrollo de la segunda temporada o del universo de Marvel. 1. Wanda no mató a Agatha, la hechizó para que viva en el pueblito. Eventualmente va a volver a aparecer. 2. Pietro no era Pietro, era un tipo cualquiera. 3. Mónica se encontró con un bicho cambiaforma y le dijo que la capitana Marvel la está esperando en el espacio. 4. Wanda se fue a vivir a la montaña, está re tranquila tomando el té, aunque su versión bruja escarlata está leyendo un libro mágico y escucha a sus hijos pedirle ayuda. Esto fue WandaVision resumido sin más. ¿Quieres ver más videos de Marvel? Te dejo algunos por acá y no te vayas sin esto una me gusteada y una suscribida.